Vicarios es una palabra que se puede sustituir por otras muchas, representantes, presencia de. En la Edad Media se utilizaba bastante para cualquier persona fuera de mí, que podía ser un pobre como un obispo, el otro siempre es un vicario de Cristo. Cuando vi Inocencio III, se reservó esta palabra para los papas, pues eh, quizás se apropió demasiado de ella, porque antes de Inocencio III, y hay en el libro algunos textos que dicen, el pobre es el vicario, la mejor presencia de Cristo. No ha vivido tan a espaldas, porque los libros o los textos de, del cuaderno y de todo el libro que está detrás del cuaderno son de prácticamente todos los siglos de la Iglesia. Quizá el momento donde encontré menos textos que es el siglo XIX que es precisamente cuando el tema de los pobres se convierte en cuestión social y la Iglesia está más, más al margen, al menos a nivel de la teología, de la reflexión teológica, pues entonces la Iglesia está presente en infinidad de mujeres que fundan órdenes precisamente para enseñar a los pobres, desde la convicción de que la enseñanza es un elemento de promoción fundamental. No ha vivido tan al margen, lo que pasa es que al pueblo de Dios también le interesa quedarse de la Iglesia con las cofas que le van bien y olvidar a aquellas que no le gustan. Sin duda, pero hay que comprender, mirando la historia, que lo tenía que ser. El ser humano no cobra conciencia de su poder sobre las estructuras de la sociedad hasta el siglo XIX. Y antes, pues, se sabía que, que Dios no quiere que haya pobres, pero la única manera era que los ricos pues les, a, les asistieran. Desde el momento, como dice la Asamblea Latinoamericana del Episcopado en Puebla, que comprendemos que es posible, que esto cambie, entonces, si es posible, es obligatorio. Es muy difícil, porque radicales lo son todos mucho, ¿eh? y hay, hay textos buenísimos en todas partes. Quizá más que autores, lo que sí que valdría la pena destacar porque esto, en uno de los seminarios que hicimos sobre eso, alguien hizo el estudio de ver cuáles son los textos bíblicos más citados a lo largo de los 20 siglos. Y entonces hay tres, y me parece que es significativo eso. El primero, clásico, pues, Mateo 25. A mí me disteis de comer, a mí me disteis de beber, al que lo necesitaba. El segundo, uno de la primera carta de Juan, que dice, si alguien tiene bienes de la tierra ...y ve pasar a su hermano necesidad y no le socorre, el amor de Dios no está con él. Primera Juan 3, 17, creo que es. Y el tercero, que es el que a mí me gustó más, y lo repiten bastante, es una frase de un salmo que es difícil de traducir. El salmo 40, 41, que empieza, dichoso el que... hay traducciones que ponen el que conoce, que dice poco, otros el que cuida... ...al pobre, y es porque la palabra hebrea... ...en hebreo el verbo conocer siempre tiene un sentido muy total... ...muy global, muy afectivo también... ...entonces, dichoso el que, el que tiene con naturalidad... ...con lo que significa el pobre desde el punto de vista de Dios... ...esos tres son los textos que más aparecen... ...si a pesar de todo me insistes... ...en alguno de los pasajes o textos seleccionados por mí... ...no porque sean los mejores, sino porque es la época peor... ...sí que diría que en el siglo XIX cuando la Iglesia parece que oficialmente se ha quedado un poco al margen de esto, entonces la causa de los pobres pasa a manos de Marx y de todo. Pues los tres textos que yo encontré, vamos, tres grupos de textos, los tres autores, La o eh, Ozanam, ahora un profesor de literatura, que ahora está beatificado, y, y el Keter, un obispo, el obispo de, de Mainz, de Maguncia, realmente son textos muy buenos y mucho más en contraste con aquel siglo. Y además, sobre todo en el de en el del obispo Keterer, donde empieza ya, muy claramente, la crítica al sistema y la aparición de algo así como la palabra socialismo, Dice es que el socialismo tiene verdad en aquello que busca, que es acabar con ricos y pobres. ¿Sí? Con todos. <risa> sí, porque es que eh, unos son más, más teoro, teológicos, los altos padres de la Iglesia, otros son más eh, místicos, eh, otros son más psicológicos. Santa Teresa, que estamos en su centenario, tiene algunas observaciones de que ella dile a un rico que, que se prive de comer y encontrará mil razones para no hacerlo, cofas de, de este tipo. Entonces, eh, la verdad es que me es muy difícil escoger, escoger un texto. Parto de las casas, es muy bonito por todo lo que supone, pero, pero no elijo ninguno. Todos. <risa> Está cambiando algo. A mí me parece claro que desde que la humanidad cobra conciencia de su poder sobre las estructuras de convivencia y de la economía también, entonces hay que pasar de lo que antes decíamos que es asistencial a lo estructural. Y entonces se ha de sumar, no digo que hay que recoger, porque ya estamos en los evangelios, al, al el amor y el cariño a los pobres, la crítica a los ricos. En el Evangelio están las dos cosas. Jesús es durísimo con los ricos. Y es curioso que tanta gente que va a misa, que lee el Evangelio, que está tan bien, que a lo mejor te dice que no, el divorcio no, porque el Evangelio dice eh, lo que ha unido no lo separe el hombre. Después oye que no se puede servir a Dios y al dinero, y te dice, bueno, claro, pero esto hay que entenderlo. ¿Sí? Tenemos dos medidas para todo, y para los sectos evangélicos también. Y entonces aquí, lo que hoy es muy subversivo y nuestra sociedad no lo acepta por muy progre que se crea, es la doctrina de la sociedad, que la misma de la propiedad, perdón, que la misma iglesia la pierde a lo largo de la historia, por el, avas el avasallamiento de, de, de la cultura ambiental, etc. Pero ya en los padres de la iglesia, cuando uno tiene sus necesidades suficientemente cubiertas, todo el demás, la demás, el de dinero que tenga, deja de ser suyo, deja de pertenecerle, no puede invocar derecho de propiedad para eso, y tiene obligación de darlo a los pobres. Y por eso los padres dicen, cuando das una limosna, no, no, haces un acto de generosidad, sino de justicia. No das de lo tuyo, sino que le devuelves al otro lo suyo. Porque el único propietario de los bienes de la tierra es Dios. Y nosotros somos administradores de lo que tenemos, nada más que administradores. Claro, esta visión de la propiedad, que es la evangélica y la cristiana y la teológica, la propones hoy por ahí y acabas en una cárcel o te disparan como a Monseñor Romero.